En este vídeo voy a contar tres cosas básicas que todo el mundo tendría que saber sobre qué es lo que hace Oracle con el SQL para optimizarlo y que, bueno, pues que su funcionamiento sea efectivo. Voy a empezar por la primera, que es el, el almacenamiento de los planes de ejecución y cómo Oracle procesa un poco eso. Os lo enseño un poco en la, en la pizarra. Eh, cuando nosotros tenemos una base de datos, a la que nosotros le mandamos una sentencia a SELEC, ¿vale? le mandamos el SQL que sea, selec asterisco from la tabla que sea desde nuestro terminal, Oracle lo que hace primero comprueba si esa ese SQL, esa sentencia ya la tiene en cache. ¿Por qué? Porque cada vez que recibe un SQL y lo, y, y, y lo, lo, lo evalúa, ve que, ve que correctamente está bien escrito y que, y que la tabla pues, se tiene permisos para acceder y todo, Oracle hace lo que se llama un plan de ejecución. ¿Vale? Este plan de ejecución sería la estrategia que Oracle va a seguir para devolver las filas que se pide desde ese select de la forma óptima. En algunos casos, por ejemplo, si hay filtros y se hace un filtro sobre un, sobre un campo, es, puede ser interesante utilizar un índice, en otros casos puede ser interesante recorrer la tabla al completo. Y la idea es que todo ese estudio, Oracle lo hace solamente una vez y esto lo guarda en un área que se llama la library, Caché. ¿Con qué intención? Con la intención de que la segunda vez que se vuelva a lanzar otro SELECT asterisco FROM la tabla, la misma tabla, ahora que identifique que este código ya existe, este plan ya existe en la librería caché. Por lo tanto, la segunda vez hará lo que se llama un SOFT PARSE. Y la segunda vez Oracle no hará todo ese trabajo de optimizar ese código porque ya lo tiene, ya lo tiene en caché. ¿De acuerdo? Vamos a ver un, un ejemplo de cómo funcionaría eh, de cómo funcionaría esto. Si nosotros. Eh, bueno, vamos, vamos a conectarnos al SQL Plus. Utilizar un usuario con privilegios. Y bueno, vamos a utilizar la, la, esa tabla, no la de, la de recursos humanos de ejemplo. Imaginaos esta tabla tiene eh, número de empleado, nombre, apellido... Si eh, yo voy lanzando cada una de estas queries, ¿cuál es el empleado...? Cuál es el nombre, apellido, mail de este empleado cuyo id sea el 100, 101, 102, 103, ¿vale? Lo voy a lanzar todo en bloque para no perder tiempo, ¿vale? En cada una de estas queries, cada vez que se ha lanzado esta query, Oracle ha evaluado para cada una de ellas el plan de ejecución. Y si os fijáis, es distinto. Sí, porque el, estamos buscando por, eh, por el empleado el 103, el 102, ¿lo veis? Entonces, ¿qué pasa si yo miro? SQL area, SQL text, voy a ver todo lo que sea sobre... Employee, para ver qué es lo que tengo en, en, en caché si os fijáis cada una de estas queries está en el área de SQL asociada a un, a un plan de ejecución de acuerdo cada una de ellas tiene un SQL ID distinto fijáis? Cada una está identificada como un SQL di diferente. La próxima vez que se vuelva a consultar por el empleado número 105, Oracle ya tiene ese SQL en memoria y lo va a reaprovechar. ¿De acuerdo? Esas son las primeras cosas que, tener, eh, que hay que tener claras. La siguiente eh, de las tres cosas que voy a contar en el vídeo es el uso de las bind variables. Si os fijáis, en cada una de estas sentencias, al cambiar el employee ID, al buscar al 100, el 101, el 102, el 103, en cada una de ellas ha sido una compilación, un parse, un plan de ejecución para cada una de ellas. Y en principio todas ellas se hubieran resuelto de la misma forma. Es decir, si hubiéramos tenido un índice por, por ese número de empleado... Pues para Da igual que fueran el empleado 100, el 101, el 105 que Oracle tendría que resolverlas todas igual utilizando el índice ¿De acuerdo? Pero Oracle no es capaz de reaprovechar ese plan de ejecución porque le estoy pasando un SQL distinto ¿Cómo solucionar esto? Pues en vez de hacer eh, un, una, un filtro utilizando literales voy a utilizar lo que se llaman variables y vamos a ver el ejemplo aquí ¿Vale? Fijaos, yo lo que tengo aquí Sería forma de decir, voy a crear una variable en SQL Plus a la que yo voy a empezar dándole un valor. Yo voy a hacerlo con el primero, ¿vale? Para que lo veáis. El valor 110. Si yo hago uh, el valor de esa variable, vale me aparece que el valor es, es 110. De forma que yo puedo hacer la query, formularla así yo puedo formularla en las que el employee sea dos puntos emp y por todas las veces que yo quiera cambiar esa variable y volver a ejecutar ese mismo SQL, Oracle me va a identificar que este SQL es un SQL con un SQL id distinto, único y que el plan de ejecución va a ser el mismo, por lo que yo ahora vuelvo a lanzar todo esto en bloque, serían otros, el empleado pues del 110, 111, 112... Lo estoy haciendo para que sean también distintos, ¿vale? Son empleados distintos. Para que veáis un que es lo que sucede en la, en, en la librar y caché. Yo consulto otra vez ese SQL área y si os fijáis, yo tengo ahora una única... Tengo aquí todo el SQL que se ha lanzado, pero tengo una única versión de ese Select, SQL... Eh, perdón, es este... Select, no, no es este, es el de la main variable. Ah, este, jo, que no lo encontraba. Tengo una única versión de ese código, ¿veis? Select first name, last name, email from employees, en las que el employee sea emp. Y yo lo he lanzado esto, lo he lanzado pues, por, por cada uno de, los, de las variables, no he cambiado la variable a 14, a 15, a 116, ¿no? 118, pero yo en el SQL Area solamente tengo una versión. Esto eso es muy interesante porque reaprovecha los planes de ejecución, optimiza la memoria. Estos segundos soft parses son, son mucho, más, mucho más ligeros. Imaginad esto pues cuando hay eh, mil usuarios que concurrentemente están lanzando el mismo SQL. pues Se reduce muchísimo tiempo de compilación y Oracle hace que funcione pues, mu muchísimo mejor aprovechando todo ese trabajo de, de optimización para, para posteriores veces. de acuerdo. Y la tercera cosa que tenéis que tener en cuenta para, para tener digamos, lo, la base sobre optimización es cómo Oracle toma las decisiones sobre cuál es la mejor forma de acceder a una tabla. Y en este caso, eh, por ejemplo, contaros cómo son los cómo crear los histogramas y cómo hacer eh, un análisis de estadísticas de este objeto vale para que, para que tenga... Información sobre los índices, estructuras, todo eso. Os voy a pasar aquí el código. ¿De acuerdo? La forma en la que Oracle eh, analiza las tablas y determina el número de filas que tienen, qué forma tienen, qué índices hay, etcétera, es utilizando este paquete de MS Stats, lanzando esas estadísticas y generando. Pues en este caso estoy generando estadísticas por la tabla, la tabla de employees, y además estoy diciendo que haga, eh, haga las estadísticas también en cascada por todos los objetos índices que pueda tener. Y que además estoy diciendo aquí que para todas las columnas indexadas haga una cosa que se llaman histogramas. ¿Qué es un histograma? Un histograma es cuando yo analizo en un índice la distribución de sus valores. ¿De acuerdo? Es interesante eh, tener en cuenta que, que no todos los índices tienen valores únicos y que hay veces cuando hay mucha repetición de valores que Oracle es interesante que conozca cuál es la distribución de esos valores Imaginaos que en un índice hay 10 valores distintos y uno de ellos es el que más se repite Uno está el 99% de los datos ¿De acuerdo? Y, y hay otro dato pues, que ocurre muy, muy poco frecuentemente ¿Vale? Voy a haceros un ejemplo aquí con la, con la pizarra de forma gráfica, ¿sí? Imaginaos que yo tengo una tabla eh, llamada facturas, ¿vale? En la cual yo tengo una columna, que esa columna es el estado. Y solo puede haber dos valores, imaginaos, ¿vale? Dos valores, uno que sea pagado y otro que sea impagado. Supongamos que en el estado pagado nosotros tenemos el 99% de las filas. El 99% de las facturas están pagadas. Pero únicamente, pongamos que menos del 1%, están en estado impagado. ¿Cuál sería la estrategia aquí que Oracle tendría que tener en cuenta para resolver, dime las facturas con estado pagado, dime las facturas con estado impagado? La estrategia sería que Oracle... Mediante estos histogramas, por aquel índice que pueda haber sobre la columna Estado, que ahora que le sepa que el 99%, es decir, todo esto, son valores pagados. Y que únicamente menos del 1%, valores que podrían quedar aquí, son impagados. Y con esto, Oracle debería resolver dos planes de ejecución. Uno, si me buscan facturas con estado pagado, tendré que hacer un recorrido full scan de la tabla, es decir, leer toda la tabla al completo, y al procesar las filas, pues descartarse alguna impagada. Es decir, estoy recuperando el 99% de las filas y no me interesa ir por índice. Porque si voy por índice y recupero una a una, todas y cada una de estas facturas, a través de un índice, ese acceso no va a ser óptimo, va a tardar muchísimo. Sin embargo, si alguien me pregunta por el estado impagado, yo sí debería utilizar ese índice. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el estado impagado, menos del 1%, a lo mejor tengo únicamente 10 facturas. Por lo tanto... Cuando hagan selek asterisco from facturas o el estado igual a impagado, ya que es menos del 1% de las filas, Oracle debería resolver un plan de ejecución accediendo al índice y recuperando las facturas que sean a través de este índice. ¿Qué solo son 10 filas? Pues serán 10 accesos, que será mucho mejor que leerse toda la tabla facturas al completo. ¿De acuerdo? Pues bien, estas son las tres cosas básicas que hay que tener en cuenta sobre optimización, optimización SQL, cómo Oracle se comporta por dentro, y espero que os haya gustado. Dale like, os suscribís, y seguimos con más temas.